amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un batido de apio y naranja o de naranja y apio así que los ingredientes son 6 naranjas 100 gramos de apio y 15 gramos de jengibre la naranja lo que hemos hecho es pelarla y quitarle lo del centro y ahora lo vamos echando ya hemos echado la naranja ahora echamos el jengibre y ahora metemos el apio va a ser un poco a presión porque si no, no entra Le metemos con la tapa y ahora bajará, hay que apretar para que no se escape, se escapa, le vamos dando ya, despacio. y lo tenemos que batir muy bien ya hemos acabado de batirlo Mirar cómo tiene que quedar y ahora lo vamos a emplatar mirar qué batido más rico hemos hecho hoy tiene unas propiedades espectaculares porque son depurativos y desintoxicantes tiene mucha vitamina C y mucho calcio así que es bueno para la salud